Y ya vamos a entrar Buenas tardes amigos y amigas de la Hora de Hurlingham. Mire, vamos llegando, décima entrega de Filosofía en Construcción Con el queridísimo y nunca bienaventurado, señor Lucas Sens ¿Cómo estás, Lucas? Bien Marce, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y yo hoy estoy muy contento, estoy exultante. Te diría que tengo como unas... No sé qué decirte, casi 800.000 dosis de alegría. Casi, casi 800.000 dosis de alegría que están relacionadas con la firma de la LUC en Uruguay. Va a haber va a haber referéndum en Uruguay. Te lo confirmo en este momento. Ah, mirá, pero qué, qué buena noticia me estás dando en, en vivo. Así, recién me entero. No sabía nada, no sabía nada. Sí, sí, porque el gobierno... Estaba en una... Puedo decir que estaba... Estaba eh, ahora con vosotás, pero me, me siento como en una cueva al respecto. La verdad que estoy desinformado. ¿Qué pasó? Asume el nuevo gobierno y eh, en, un, en una ley puso 500 leyes nuevas que se llama Ley de Urgente Consideración. Dentro de esas, hay 135 leyes que son terribles porque es privatizar servicio público, que viste en el Uruguay es. Uh, el uruguayo le gusta las empresas del Estado es eh, la cuestión de la vivienda transformarla como que vas a vivir en un campamento o en una carpa tema de seguridad denigración de la salud pública denigración de la educación pública es decir, todas cosas que el, el, el uruguayo eh, en una mayoría bastante importante te dice que bueno Sabéis que tenemos el plebiscito vinculante, que la gente puede votar y decidir, pero para eso había que juntar firmas. Y parecía que no, por el coronavirus, porque no, no, no, no se ayudó en nada, pero hoy era el último día para entregar las firmas. Había que entregar, ponerle casi 700 y se entregaron casi 800 mil firmas. Fiesta en Montevideo, 350.000 videos con candombe, con gente cantando arriba de los Bondi, en la vereda. Pero bueno, eh, esas son las cosas contrarias a lo que vamos a hablar hoy en día. ¿No? Hoy nos vamos a meter. ¿Puede ser que en una caverna? Totalmente, por eso te decía, me, esto que me estás contando. Me hizo, me hizo sentir en, en, en la famosa caverna, ¿no? Como, no sé si circuló mucho esa información. No sé si está hablando mucho de eso en los medios en, en, o en, a nivel público. Y yo te diría que le hicieron le hicieron el, el gran cerco. Le hicieron el gran cerco para que a propósito sí. Este, sí. no hubiera sí. mucha gente sí. Que, sí. que estuviera sí. enterada. Sí. Eh, inclusive le sí. sí. también sí. para contar sí. firmas sí. acá en... En, en Uruguay. Pero bueno, bueno vamos a arrancar con los minutos este, pues, tenemos 25, 25 minutos, 30, 30 minutos. minutos. A los a bifes. El tiempo corre, el tiempo corre. El tiempo, vamos, vamos a los bifes. Dale. Dale, vamos a los bifes. Igual eh, está bien porque vos lo que me estás contando y me estás hablando del, del cerco mediático, yo te puedo decir que no es nada nuevo, ¿no? Eh, y creo que este, este relato del que vamos a hablar ahora nos, nos, nos mete, en realidad, una problemática de la absoluta vigencia, ¿no? Y creo que eso es lo más lindo de, de, de la filosofía, cuando parece que habla de cosas muy lejanas a nosotros, ¿no? Y de pronto, bueno, te das cuenta que seguís en, en el mismo mundo, seguís en la misma realidad, y seguimos siempre dando la vuelta sobre lo mismo, ¿no? Entonces lo que yo iba a, a contarles en el programita de hoy, el décimo, ¿no? Es eh, un famoso, muy famoso pasaje de filosofía, quizás el, el top, está en el top de, de, de la fama de la filosofía, que es la conocida alegoría de la caverna. Por ahí algunos la escucharon hablar, por ahí otros no. Básicamente comento que una alegoría es un relato literario, un género de la literatura, donde de lo que se trata es de contar algo, pero queriendo contar otra cosa, ¿no? Es decir, es un escrito metafórico eh, donde hay que leer entre líneas para encontrarnos con el verdadero significado. Nada nuevo bajo el sol, pero lo interesante es justamente eh, esta, esta alegoría que básicamente dice lo siguiente, ¿no? Él la escribió Platón, pensando también en, en su maestro Sócrates, y está escrita en forma de diálogo, y él básicamente le dice a, a un discípulo, pero imagínense que yo se los digo a ustedes, ¿no? que cierren los ojos, podemos cerrar los ojos, si querés Marcelo puedes cerrar los ojos también, no imaginemos que estamos no eh, dentro del de fondo de, de una caverna, ¿no? encadenados de, de pies, de manos, eh, incluso de, de cabeza, no a, ...a la última cámara... ...la del final... ¿no? ...y nuestra cabeza... ...da exactamente contra... ...la última pared de la caverna... ...en esa pared... vemos ...sombras... ...sombras que no sabemos... ...de dónde provienen todavía... ¿no? ...y escuchamos ruidos que... ...no sabemos tampoco... ...de dónde se originan. ...pero hemos vivido... ...tanto tiempo viendo las sombras... ¿no? ...de la pared que... Eh, nosotros y el resto de los prisioneros somos expertos en sombras. Te podemos clasificar, te las podemos detallar, te las podemos dar con lujo, incluso los sonidos, y hemos conocido tanto a las sombras que las confundimos con la realidad. ¿no? Básicamente lo mismo que nos pasa ahora. ¿Pero qué sucede un día? Nos dice Platón. Un, una mañana, eh, uno de los prisioneros, cuando se despierta, descubre que las cadenas que lo ataban a esa pared se habían roto ¿no? él estaba suelto ¿no? le llamó la atención porque era, era muy raro ¿no? eh, eh, de hecho está tan tan tan acostumbrado ¿no? tan habituado a tener las cadenas que prácticamente ni siquiera distinguía ¿no? Su, sus brazos sus piernas de eh, la pared entonces bueno vieron cuando uno está muy muy duro que cuesta caminar bueno él le cuesta moverse, le cuesta avanzar, pero poco a poco comienza a caminar alrededor de la caverna, ¿no? Vos harías lo mismo, ¿verdad, Marcelo? De pronto te encontraste ahí, sí. libre, libre, y empezás a recorrer, empezás a caminar. ¿Y qué es lo que descubre él? Bueno, él descubre que detrás de esa pared, eh, donde estaban todos encerrados, había un grupo de hombres iluminados por un fuego, ¿no? moviendo y cargando una serie de objetos. Claro, esos objetos eran las sombras que veían los prisioneros, pero era la primera vez que, que veía objetos, ¿no? Imagínense la sorpresa de, de este personaje cuando descubre que lo que toda su vida vio y, y creyó que eran eh, no solo sombras, sino las cosas realmente como lo son, bueno, descubrió que son simples proyecciones de objetos verdaderos. Bueno, él le llama la atención. Por supuesto. Bueno, y como te decía, el prisionero descubre ¿no? que las sombras que veían en la pared de fondo eran proyectadas. Justamente eran sombras de esos objetos. Pero él no se queda, ¿no? Eh, no se queda con eso simplemente, sino que quiere saber más. Y entonces el prisionero comienza a avanzar a través de la caverna, empieza a atravesar todo el camino sinuoso y difícil de la caverna, ¿no? atravesando los muros, los abismos, las rocas, se golpea, se lastima, imagínate no, lo, lo difícil de todo eso, hasta que finalmente allá, al final del túnel, no, observa una luz, ¿no? como la famosa luz al final del túnel. Pero ¿qué le pasa? ¿no? Él, él, va, él va como ¿no? alegre para salir, no puede salir todavía. ¿Por qué? ¿no? Bueno, porque la, la luz cae demasiado. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, va a salir, pero de noche. Y de a poco tiene que salir, ¿no? Eh, de la caverna eh, con, en la oscuridad, ¿no? ni, ni, Al principio no puede siquiera ver la luna, tiene que ver las, las sombras, que también la, las sombras que aparecen en el piso, los reflejos en el agua, eh, a, a conocer las cosas a través del tacto primero, a través del olfato, de los demás sentidos, y. El protagonista va haciendo lentamente todo un proceso eh, en el cual poco a poco comienza a ver justamente la maravilla ¿no? del mundo. Imagínate, el personaje estuvo ¿no? encerrado toda su vida en la caverna. ¿no? De pronto descubre que había algo más. Y no solo eso, no solo descubre que había algo más y que incluso había sido engañado, sino que sale hacia afuera y ve el mundo por primera vez. Imagínense ¿no? la, la, la maravilla, ¿no? la, la sensación de asombro, ¿no? eh, si uno piensa en esos momentos donde uno hace algo, conoce algo por primera vez, ¿no? La, lo que siente, la emoción, el, el, el miedo también, ¿no? el shock que se le genera, ¿no? imagínense todo eso junto, lo, lo que le pasa al, al, al muchacho este, pobre, ¿no? que vivió toda su vida en la, en la caverna y pudo salir, ¿no? Partí. Y cuando va... sí. Aparte tuvo que, es, eh, no es broma, porque vos te, vos, uno lo, lo cuenta y lo relata, pero te pones, ponerle en la piel de la persona, es decir, el tipo termina de descubrir que la sombra que vio toda su vida eh, estaba todo armado. Tiene que salir de ahí, en una dificultad también, porque es todo misterioso y en general a uno le da bastante quicky toda esa situación de inestabilidad de absolutamente todo. No puede salir de día porque lo enseguece la luz del sol. Tiene que salir de noche, tampoco puede ver directamente a la luna. Tiene que ver la sombra en la noche. O sea, es un proceso tremendo de descubrimiento de algo que no tiene nada que ver con la fantasía donde vivía. Complejo, ¿eh? Complejo. Es complejo, ¿no? Es, es, es complejo porque si uno lo, lo, lo empieza a pensar, dice fa... Bueno, ¿quién no es ese prisionero, no? ¿Cuántas veces no nos sentimos de la misma manera? Pero además, ¿no? Eh, dos cosas. La, la primera, que justo faltaba llegar como a esa parte, ¿no? Él, él sale, él conoce todo por primera vez, y digamos que llega como a esa visión cúlmine ¿no? Eh, casi suprema cuando puede levantar la vista y, y ver el sol, ¿no? Porque el sol es como lo que de alguna manera le, le da, de pronto como le, le cae la ficha, ¿no? Le cierra el sistema, porque claro salió, salió de, la, de la caverna, vio el fuego, salió afuera y ahora ve el sol y de alguna manera entiende como la conexión de todo, ¿no? El sol, dice, se, se dice ahí, ¿no? En, en, en la alegoría, es el, el, dador, el, el dador de vida, ¿no? El, el que permite conocer qué seríamos sin el sol, ¿no? Y bien eh, no el sol no se puede ver directamente, lo ves un poquito, porque claro, te, te candila, te quema los ojos. Entonces... Eh, es, es interesante, pero además te voy a decir otra cosa, ¿no? A, a, antes, eh, que yo sé que me querés preguntar algo, pero te lo voy a preguntar yo a vos, ¿no? Sos el, sos el personaje. Podés salir de ahí, ¿no? O sea, esto que decís, el proceso, ¿no? De descubrimiento, de autoconocimiento, de desafío, la fuerza de voluntad que hay que poner, ¿no? Para desarmar todo lo que el muchacho tenía encima, sacarse todas las cadenas. Que, que lo ataban, ¿no? Y, y salir afuera y descubrir la verdad. Pero además, ahí, ¿no? Vos, vos qué harías, porque pasa algo, ¿no? Eh, uno creo que ahí se nos presenta un dilema grosso, ¿no? Un problema grosso. Eh, porque uno, ¿qué puede hacer? Bueno, salir a, a disfrutar de la vida, soy libre, ¿no? Puedo recorrer el mundo, puedo hacer lo que, lo que quiera, ¿no? Puedo ir hacia donde quiera probar lo que quiera, ¿no? Eh, no, nada más de ata, O, puede decir, che, mirá, quedaron todos los demás ahí abajo. ¿Qué voy a hacer, no? ¿Voy a hacer la mía? ¿Voy a hacer la, la, la, la... ¿Me voy a salvar solo? ¿O voy a sacar a los demás? Ahí que... ¿Qué me decís, Marcelo? ¿Vos qué harías? ¿Qué harías ahí? Yo diría que uno va a intentar buscar a los demás dependiendo de qué situación de fuerzas hay también. Pero antes que eso, yo decía, la realidad es que cuando uno descubre que lo han mentido, primero explota de negatividad, en contra del, de contra del mentiroso, no vas a disfrutar de la vida. Lo primero que, lo primero que te pasa es que explotás que ay qué bueno, descubrir el sol, me voy a ver, me siento acá a ver los pajaditos no, lo que estoy pensando es decir, que tremendo guacho el tipo que me puso la sombra me la proyectó en la pared me dijo que eso estaba todo bien, me llenó de cadenas es un desastre, soy, yo los quiero reventar entonces empezás a pensar, bueno, claro, hay gente que está allá eh, pero estoy yo solo, porque la, objetivamente el único que conoce esto, me estoy dando cuenta que soy yo y tengo que meterme, me voy a meter ahí adentro, y hay muchos ahí adentro, hay que verlo, hay que ver. Pero yo digo, primero uno revienta, cuando descubrí la verdad, si no, vos me, tú me viste la cara de, ¿no? Y te da bronca, en todo sentido, y estallas y después, puede ser que después que te saques toda la bronca, y que entonces ahí decís, bueno, ahora voy a disfrutar, pero previo a que le demostré al otro de que no soy más un idiota. De que ahora veo, la puedo evaluar yo la realidad desde este punto de vista un poco más objetivo y no tan subjetivo que es una sombra armada contra una pared. Disculpame que te diga así. Está muy bien, está, pero está. Está perfecto, es, yo creo que, es más, yo creo que el, el, el final tendría que ir por ahí, ¿no? Imagínate, lo que pasa es que bueno, no, no, no, no era la intención actual, imagínate si eh, el, el que sale afuera va a buscar a otros que salieron de la caverna, se organizan, bajan a la caverna, ¿no? Re, en, revientan a esos hombres ahí que, que encadenaron a los demás y, y, y los sacan a todos, ¿no? Sería, sería hermoso, es más. Eh, por, por algo no termina así, ¿no? Porque creo que si terminara así eh, tendría un sentido muy, muy diferente. Eh, pero esta, esta, me encanta el final, ¿eh? es el final feliz. Es, que, eh, ese es el final feliz. Hacemos la... Bajamos, hacemos la... O sea, juntamos gente, hacemos la revolución y nos liberamos de todo eso, ¿no? Eso sería hermoso. Pero... Yo creo que Platón eh, era muy realista también cuando, cuando lo escribió y se nota que lo escribió eh, como decepcionado, ¿no? lo, lo escribió triste. Él, él sabía que, que eso no iba a pasar, ¿no? Porque, ¿qué, qué es lo que sucede en el final? ¿no? Bueno, o, obviamente el que, el que está afuera siente la responsabilidad, ¿no? el, el llamado de, de la voz del otro y, y sabe que los tiene que ayudar, y sabe que tiene que liberar a los demás. Entonces, por supuesto, vuelve a bajar, ¿no? Entonces, eso vuelve a atravesar todo el camino de la caverna, pero eh, de forma inversa, por supuesto. Lo cual es más complicado todavía, porque, fíjate esto, ¿no? Cuando uno va eh, de la luz a la oscuridad, es mucho más difícil acostumbrarse. Entonces, imagínate lo que le pasa al, al pobre personaje que se debe reventar contra la pared contra el piso, se cae, se golpea, toma aullado, ¿no? se lastima, seguramente se pierde en el camino, le pasa de todo, de todo, de todo, pero bueno, pasa también ahí lo, lo, al, al, por los hombres trabajando, los vuelve a ver, llega hasta el al final de la caverna y tiene esa, esa escena final que... Lamentablemente es, eh, en cierta forma es trágica, ¿no? Si sí, no, no, no, no es que muere nadie, pero va a venir él, va a decir, miren, allá afuera hay un mundo, acá están encadenados, están atrapados, esas sombras no son reales, hay hombres allá que los engañan constantemente, que los manipulan, que los utilizan, ¿no? Eh, la, la salida está por allá, la verdad está afuera, el mundo es hermoso, es precioso, se puede hacer un millón de cosas. Él les explica todo, todo lo que le pasó, todo lo que le vivió, pero básicamente en el final no le creen, ¿no? Es decir, lo tratan de loco, básicamente. Y yo creo que en eso, cuando Platón escribió el, el final de la alegoría, fue, fue pesimista, sí, pero eh, con bastante tono de realismo, ¿no? Porque eh, creo, él, él de hecho, bueno, me, eh, esto lo escribe también, en homenaje a Sócrates y... y y ya hemos hablado de que a Sócrates lo condenan a muerte y todo lo que le pasa, ¿no? Entonces lo escribe como profundamente decepcionado, y, y sabe que eh, eh, en el final lo que parece predominar es eh, el, el engaño y la manipulación, ¿no? Y vos arrancaste hablando justo de, de, del cerco mediático, no y, y, y, y el relato justo ¿no? Eh, porque esta le de la caverna no es, muy, no es nada diferente a lo que nos pasa hoy en día, ¿no? Que vivimos engañados, básicamente, aunque nos cueste aceptarlo. Pero claro, nos cuesta aceptarlo porque, Bueno, porque estamos en la caverna, ¿no? Y en la caverna tomamos como verdadero aquello que simplemente se nos pone ante los ojos. Y eso es lo que marca la alegoría, La alegoría en el fondo habla del problema de la verdad... Del problema del poder, del problema del conocimiento y del problema de la educación, ¿no? Y de lo que cuesta también, ¿no? Porque la, la educación, el pensar, al fin y al cabo tiene que ver con cuestionar aquello que es, se, nos, se nos pone ante los ojos. Y que nosotros no vemos que eso que se nos pone ante los ojos no es más que lo que otros quieren que pensemos, ¿no? Entonces, eh, atreverse a cuestionar eso es ponerse en contra, ¿no? y eso un poco lo, lo simboliza acá, ponerse en contra justamente de, de, de la época, de la sociedad, ¿no? ponerse en contra de, de, del entorno. Eh, y, y entonces el final va, va por ese lado. ¿no? Eh, el, el, el... Que no solo los personajes están presos, sino te voy a decir algo, él también está preso porque no sabe cómo transmitir, cómo comunicar, y usted que sabe comunicación, bueno, esto te, te, te tiene que llegar, digo, eh, él no sabe cómo comunicar ¿no? eso que, que, que vivió, esa experiencia que, que vivió fuera de la caverna al resto de los prisioneros. Entonces hay un problema también ahí de, de comunicación que a mí me encanta, porque claro, entonces el, el, el que fue afuera, pese a haber vivido todo eso, eh, tiene la, la, la gran cadena, digamos, de la incomunicación o del no ser escuchado, del ser mal comprendido o quizás del, del no saber explicarlo. Y entonces el relato termina ahí. Yo sé que a uno le encantaría que se haga la revolución en la caverna, ¿no? Eh, y, y, y no sé, una película más al estilo al estilo Matrix, con L. ¿no? Entonces se, se, se sublevan, pero no pasa eso, y no pasa porque hay un ojo ahí que, eh, que está viendo y está narrando una realidad, que, sí, me atrevo a decir, pero que sigue siendo la realidad de hoy en día. No sé cómo lo ves vos. Eh, estaba pensando en tantas cosas, yo digo, yo, digo, está, el, el relato a mí me encanta, vos sabes que lo hemos charlado esto un montón de veces, y en muchos otros relatos ha salido el tema de la caverna. Yo me acuerdo hace muchos años que hice una composición, yo hacía una publicación que se llamaba Pasos Magazine. E hice una composición en la tapa, me conseguí una foto de una caverna por dentro y luego agarré otra foto de una familia sentadas mirando la televisión y me tomé el trabajo de recortar toda la familia y, colocar, y colocarlos adentro de la caverna. Me había quedado perfecto el laburo. Se tendría que buscarlo donde lo tengo. Entonces está la caverna, la foto desde adentro, y vos ves la fuera. desde adentro, hacia la afuera ves la puerta, y en este espacio amplio, una familia toda ahí delante de un televisor blanco y negro, este, juntada y mirando. Hoy en día habrían varios problemas. Uno es el problema de entender que tenés que comunicar, y de repente no saber hacerlo, ese sería el primer, el primer tema que podía suceder. El otro es saber hacerlo y no querer hacerlo. Este el, el otro es, son las las eh, ana, el análisis de las paradojas. A nosotros nos ponen como que lo peor que te puede pasar es estar a la intemperie. Y yo te diría, es lo mejor que te puede pasar. por el intemperie, vos estás ante la absoluta realidad sin ninguna posibilidad de manipulación, ni nada electrónico hoy en día, ni tecnológico. Estás ante la naturaleza. Y entonces te ves, si vos estás vestido y el otro está desnudo, o gozos el que está desnudo, y el otro está vestido, si le sobra ropa y a vos te falta, si está comiendo, si tiene fuego, un montón de cosas puedes ver ahí. El sol es, ilumina todo, es algo inmanipulable, está buena la imagen porque no se puede manipular el sol, no se puede manipular la naturaleza. Entonces yo me empiezo a preguntar, me digo, ¿está mal? ¿está la intemperie? En ese caso yo diría, está bárbaro, puede ser la situación de donde vos podés decir, este es el punto cero, yo desde acá puedo hacer cosas, puedo hacer cosas y son todas reales, objetivamente reales, está el sol, está la luna, el viento, la lluvia, lo que fuera adentro de la caverna, dentro de un ámbito manejado por, per, por personas, porque lo que te está diciendo es que el ámbito es natural, pero está manejado por personas, y adentro está lleno de objetos artificiales, y artificiosos, como se dice también. Está muy bueno, por otro lado, lo que vos decís, eh, claro, Platón no, no hace guiones cinematográficos ni guiones para el libro, él es un filósofo, y el tipo está... Decidido, él, y al igual que lo estuvo su maestro, a, a escarbar en la mente humana y comprender más allá de que uno tenga que mostrar eh, la, la, las oscuridades y las luces, ¿no? Las paradojas de advertirle a la persona. Sí, bárbaro, vos salís de la oscuridad, pero resulta que en la oscuridad tu ojo se puede adaptar, se abre más y con poca luz puede manejarse. Pero cuando vos venís del sol y te metés en la oscuridad no ves nada y no vas a ver nada por mucho más tiempo. y Entonces hay un misterio en la adaptación, porque de cualquier forma vos tenés que descubrir qué pasa es parte de la, de la actividad humana descubrir qué pasa, que no se te mienta, que sepas qué hay ahí, qué son esas cosas que están ahí atrás. Este, eh, es, es muy interesante, claro que él debe sentir tristeza por, por, por, por el, el destino de, de su maestro, y porque también él, quizás la gran caverna era Atenas, ¿no?, este, y quizás el que el que siempre le hablaba a los otros y entonces lo trataban como loco porque no le, porque no les convenía era como después muchos años después eh, lo que era la inquisición todo el mundo sabe que la inquisición no te, era era era una manipulación económica principalmente, o agarraban un tipo que sí. el, el judío era el que le prestaba plata a lo demás y no le querían pagar y entonces decían, vi la esposa del judío volando arriba de una <risa> de una escoba, es una bruja, listo, limpia toda la deuda que tiene el señor cristiano en, este, prendiéndole fuego a todo lo demás, y después dijeron, che, pero esto no sirve para la política la caverna es gigante el mundo se transformó en una caverna el mundo se transformó en la caverna y está lleno de, de, de, de, de fuegos prendidos, y está lleno de monos saltarines que saben que están jugando para que su imagen sea proyectada. Y hay otros que de repente no les interesa alguien de la humanidad, de chusmas. Quieren ir a decirle a los otros, chi ¿sabés que me enteré? Que esa imagen es proyectada, pero no porque tengan un fondo... Libertario, o si no por chusma, porque hay una cosa berreta en el ser humano que es ser chusma. Nada más. También le gusta contar. Si sí, yo me enteré, viste, porque salí afuera, no sabe cómo es. Ah, bueno, lo sabés, qué estúpido eso. Si sí, yo sí lo conozco, entré, es de re difícil. no te lo consejo, porque solamente yo puedo hacerlo. <risa> es uh -huh. impresionante. Desde el punto de vista de la comunicación, Volviendo a la seriedad y lo que a mí me tocaste, eh, la pregunta eterna, es decir, ¿cómo comunicar con simpleza aquellas cosas que uno sabe que de repente otros pueden necesitar conocer o saber en distinto grado de importancia? Y ahí se complica realmente, porque ahí depende del nivel de análisis que uno tenga, hablando en serio del nivel de análisis sobre la psicología humana, sobre los planos de la psicología, de cómo funciona uno, y ver en qué puede colaborar. Es, es complejo. Es, es un, a mí, para mí debe ser de filosofía el tema más hermoso, el que más me gusta, porque es siempre actual. Lo dejo con la palabra. Exactamente. Siempre, siempre es actual, porque, porque vivimos, como vos dijimos, el, el mundo se ha convertido en una gran caverna, también llena de, de otras cavernas, ¿no? Y quizás lo, lo interesante es como bueno pensar en, en cuáles son esas cadenas, ¿no? Eh, podría yo decir, ¿no? Las cadenas más terribles son las, las cadenas invisibles, porque son las cadenas que uno no ve, son las cadenas que uno no percibe como tales, y son justamente las que más nos encadenan, porque cuando uno es consciente de estar sometido o de estar esclavizado, eh, de alguna manera está dando como el primer paso para liberarse. Pero ¿qué pasa cuando no lo vemos eso? Y eso es, es, esa escena del final lo, lo plantea como muy, muy claramente. ¿Qué sucede cuando uno está tan encadenado y tan metido con la cabeza dentro de, del barro que no ve eh, más allá de eso? no y en esa escena, de, del final, también me encanta porque mmm, esto del de intemperie que, que vos dijiste, y, y, y el interesante al intemperie, también creo que pasa dentro de la caverna y, y les pasa a, a los personajes. Porque en ese intemperie, en, en ese encuentro con, con el otro, el, el que vino de afuera se descubre distinto, no, eh, se descubre muy distinto, radicalmente distinto al que está encadenado. Y en encadenado también lo ve como distinto, pero eh, tiene que haber algún punto de, de conexión. A, a, eh, digo, la, creo que la, la, la comunicación, a ver, es también igual que la filosofía, igual que, que, que, que el lenguaje, ¿no? Se, se asienta sobre, sobre una tensión, sobre una, sobre una paradoja, ¿no? Somos seres diferentes intentando eh, encontrar un punto en común y al mismo tiempo somos seres iguales. Intentando conectar diferencias, ¿no? Estamos como en esa tensión. Y la, y la, la filosofía del encuentro con el otro es esa tensión. Eh, no tiene que ser necesariamente negativa. Eh, lo que pasa es que, bueno, en, en el contexto que está escrito, claramente tiene una matiz negativa, pero también es la posibilidad justamente de, de, de, de crear algo distinto, de crear algo nuevo, de, de irrumpir, de, de cambiar el orden de las cosas, ¿no? Como para darle también una. Una mirada más, más positiva, pero estando siempre aceptando esa ese intemperie, que yo le diría como esa desnudez, esa desnudez de del personaje exponiéndose, eh, eh, eh, dándose, abriéndose a el, la, la posibilidad de rechazo, porque él podría estar perfectamente bien afuera, pero decide eh, darse o entregarse para que suceda algo nuevo. Y me parece que ahí hay un, un potencial, eh, si querés, revolucionario o, o algo distinto, o la posibilidad misma de, de que haya una comunicación, ¿no? Entonces, como que es, es una escena muy fuerte. A, a mí me, me encanta, eh, porque si uno también, siempre llevándolo a la actualidad, constantemente eh, somos, somos esos personajes, digo, eh, a veces o muchas veces, o generalmente somos los encadenados, a veces también intentamos ser ese, ese Sócrates que quiere convencer a los demás, y que quizás por querer convencer a los demás, también está encadenado ¿no? a, a, a su propio ego, a sus propias ideas preconcebidas, y no ve al otro y entonces no conecta. Pero ya nos estamos como complicando a, a varios niveles, pero me parece que está muy bueno, muy bueno para, para reflexionarlo. Eh, porque yo creo que desde, desde el ámbito de de la comunicación, me encanta, desde el ámbito de la filosofía también, desde el ámbito de la, de la política, de, de la educación, del conocimiento, es como que en una simple no una simple escena eh, yo creo que se juega mucho, ¿no? y eso es el, el, el gran significado de, de, de la alegoría, no como a partir de un, de un pequeño relato, obviamente, ficticio, uno se enfrenta como a, a un espejo ¿no? de, del ser humano, entonces, si, si te parece, no sé, que hacer algo más? O si querés, ¿dejo alguna ¿por ahí alguna pregunta para, para la gente? Yo diría que debemos ir directo a las preguntas de la gente y cerrar. Entonces, vayamos, vayamos. Porque yo creo que si que estuve escuchando, yo creo que le deben generar preguntas, ¿no? Me, me imagino. ¿Cómo, cómo, no, cómo no, no sentirse interpelado? Y me parece que la, la, la cuestión va, va por ahí, ¿no? Es eh, como pensar en eh, cuáles son, ¿no? También esas cadenas o nuestras cadenas eh, que pueden ser, pero tan mínimas y tan pequeñas que sin embargo no se encierran, ¿no? Nos encierran. Todo lo que no podamos cuestionar, todo lo que no nos podamos preguntar el por qué, todo lo que aceptemos como, bueno, es así o punto... Yo creo que es una cadena. Y creo que el primer paso es encontrar justamente esas cadenas que muchas veces son los, los mandatos sociales, ¿no? Eh, que nos han puesto en la cabeza, que, que nos han puesto una forma eh, de, de, de, de economía, una forma de vida en sociedad, nos han impuesto tantas ideas, nos han impuesto qué es lo real, qué es lo verdadero, qué es lo justo, qué es lo bueno, digo... Eh, qué es el amor, qué es la amistad, etc. Hemos sido creados dentro de una caverna donde nos han tirado matetes y matetes de ideas, ¿no? Y creo que el, el paso de, del conocimiento es justamente empezar a cuestionarse eso. Y me parece que la alegría justamente es una invitación a, bueno, repensarlo todo, a preguntarse por el porqué, ¿no? Y el, y el animarse, además de preguntarse por el por qué y de, de llevar la pregunta hacia su máximo desarrollo, ¿no? eh, entender que eh, uno tampoco se lo pregunta solo, ¿no? sino que vive en comunidad y que de alguna manera el personaje se da cuenta que eh, la, la salvación también te, tiene que ver con lo colectivo, ¿no? no puede ser individual. Y eso también lo ve Platón, no, se da cuenta eh, en el siglo IV a.C. que la, la, la comunidad, la ciudad, la, la, la polis, la república, o como quieras llamarle, no está compuesta de, de todos. Entonces, para que las cosas funcionen, todos tenemos que aprender a cuestionarnos la realidad y a buscar esas verdades que normalmente el poder, los poderes, ¿no? de todo tipo, de todo color, eh, mediáticos, económicos, políticos, eh, partidarios, y pónganle todos los nombres que quieran, eh, no se atreven a cuestionar porque donde siempre hay eh, y esto lo, lo tengo claro digo o me parece no pero donde siempre hay un poder siempre hay un punto donde te dicen no preguntes más y no importa el poder que sea no importa que uno lo considere mejor más bueno que otros siempre hay un lugar donde el poder se tiene que sostener que es el bueno hasta acá llegamos no y justamente la filosofía lo ten a eso y lo va a seguir tensionando siempre esa condición humana que nos quiere liberar ¿no? y nos quiere sacar más allá de las cadenas y salir de la caverna ¿no? en, en algún momento. Así que yo lo invito como eso para que, para que lo piensen, para que lo cuestionen ¿no? para que se lo pregunten obviamente que nos pueden recontra cuestionar a nosotros dos nosotros dos somos lo, lo, las dos personas más cuestionables que pueden tener incluso ¿no? pero me parece que está bueno intentar Hacer pensar, ¿no? Y, como lo hacía Sócrates, que es el que al final lo tratan de loco, ¿no? Así que quizás también a nosotros nos traten un poco de locos. Eh, sobre el final, bueno, yo me despido a todos ustedes. Eh, lo despido a Lucas también. Eh, le agradezco el día de hoy esta eh, décima entrega. Hoy tuvimos problemas de Internet están relacionados con la conectividad y la conectividad también es un terreno de batalla y lo va a ser cada vez más porque es el lugar sobre el cual todos vamos a tener que transitar entonces para algunos va a haber una super internet con transparencia con eh, fluidez y de repente en otros lugares internet va a tener problemas entonces, la conectividad, yo lo dejé a propósito, se ha escuchado muy bien el audio y por ahí la imagen sale cortada, pero yo lo dejé a propósito para hablar sobre esto. La conectividad, acuérdense, es un terreno de batalla sobre las cuestiones porque todo va, está pasando por ahí. El streaming, lo que antes era la televisión, más la comunicación, que disfrutamos democrática, los otros dicen, epa, te diste cuenta, cualquiera se trepa ahí y dice cualquier cosa a ver qué podemos hacer, ¿no? Porque es demasiado, demasiada libertad, demasiado poder, y es como que cuando la gente tiene libertad y tiene poder, sale lo primero que hace, cuando lo descubre, va a ese lugar donde hay llamas, con un balde de agua, y apaga las llamas, se terminaron las sombras. Se terminaron las sombras. Y te pone un poquito de luz y te dice, mira lo que hay acá adentro. Sobre, sobre la locura, la locura y, y demás, demás yo, yo eh, digo, digo, el, el planeta, planeta se, se ha puesto, puesto muy eh, es es el, el mismo, mismo con muchísima cantidad de gente. Eh, la, todos tenemos cadenas de distinto tipo, todas son invisibles, todas están alrededor de la idea que nosotros tengamos y a su misma vez esa idea está eh, puede estar amañada de todo tipo y forma. La cuestión es siempre tener la esperanza de que uno va a hacer todo lo posible, todo lo que debe de uno, para encontrar más libertad de pensar. Para entender que ese camino que uno está buscando de libertad de pensar, es decir, excluye la discriminación, lo único que hay que excluir y desterrar es la discriminación y mirar a las personas como personas, respetar a las personas como personas. No engañarlas, no proyectarle imágenes. Y tratar de dedicarles lo mejor de la esperanza, de la naturaleza, de su propio pensamiento. Y dejarlos que vuelen, porque en el vuelo de uno por ahí está la salvación del otro. Y después, claro, en forma colectiva, somos este, seres sociales, así que eso es más que, más que evidente que no hay otro camino, que no sea el camino de, de, de caminar todos juntos este hacia un lugar donde no hayan imágenes inventadas. Buenas noches. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, Marcelo, y muchas gracias por estar, a todos los seguidores de La Hora de Burlingame y bueno, a, a salir de las cavernas, ¿no? <risas> Hasta luego.